Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy ha sido un día interesante porque hemos estado viendo casas esta tarde eh, No sé si os acordáis que al principio de los vídeos, eh, cuando empecé a hacer estos vídeos de, de hasta este año 2000, 2020 eh, Dije que, que me gustaría comprar una casa, ¿no? Eh, cada vez lo veo más cerca, eh, esta tarde he estado viendo eso, un montón de, de casas, de chalets Lo he estado viendo por aquí, por Ávila porque, bueno, aunque mi trabajo ahora mismo se sitúa ahí en Madrid, eh, yo puedo trabajar desde, desde donde quiera mientras que tenga una conexión de Internet, ya que soy informático, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, durante toda esta cuarentena, tres meses, he estado trabajando desde la casa de, de mis abuelos, que es un chalet que tienen en un pueblo. Ni siquiera he tenido que estar conectado a una red de Internet. He podido trabajar con, con mi móvil, con una línea 4G, y la verdad es que me ha gustado bastante la experiencia eh, yo hasta ahora he estado trabajando en una oficina en Madrid eh, también he estado bueno pues ahí en una casa en un, una casa un semisótano que la verdad es que he tenido suerte de tener una casa en Madrid y poder encontrar trabajo y poder haber estudiado en Madrid, pero ahora que tengo esa libertad de poder elegir eh, dónde quiero trabajar, pues la verdad es que sí que me interesa coger un sitio que esté cómodo y en el que me sienta a gusto, además estoy en el campo, estoy cerca de, de un río, eh, puedo, puedo pasear tranquilamente, que estoy al lado del campo y me gusta mucho más la idea que, que vivir en Madrid, entonces bueno, es algo que ahora mismo me puedo permitir. Espero que todo el papeleo pues salga bien, porque hemos encontrado una casa que sí que nos interesaba. Ahora bien, todo el papeleo y todos los trámites tienen que salir bien, porque meterte en una casa son palabras, palabras mayores. Pero bueno, yo tengo buenas, eh, buenas perspectivas, porque bueno, hasta ahora no me he metido en ninguna deuda, no tengo deudas que pagar, eh, ahora mismo pues... Eh, dentro de lo que cabe creo que estoy cobrando bastante bien. Además, como va a ser mi primera residencia, eh, va a estar aquí en, en Ávila, pues no, no te da todos esos problemas que a lo mejor te puedes encontrar en la ciudad de, de Madrid por un piso. Entonces, ya veremos si, si todo esto sale bien. Estoy bastante, bastante entusiasmado, la verdad. Es una casa que tiene bastante potencial, ahora mismo pues, no tiene la cocina montada. Eh, a lo mejor hay que poner doble ventana porque es un sitio que, que puede hacer bastante frío, está a 1400 metros, eh, la verdad es que está incluso más alta que Ávila, eh, Ávila es una de las ciudades más altas de, de España, entonces tú imagínate el pueblo, es más que nos comentaba eh, la chica que no, nos ha enseñado la, la casa, que... Que es la estación de Renfe más alta de, de Europa La estación de tren más alta de, de Europa Así que imagínate la altitud que tiene Lo bueno de eso, que, que bueno, está conectada con, con el tren Entonces podría ir a, a Madrid Está entre Madrid y Ávila Entonces eh, no me costaría tanto, tanto llegar a, a Madrid En el caso de, de haber necesidad de, de ir a Madrid Aunque este, estos últimos meses eh, Mi empresa pues ha ha dejado de alquilar la oficina donde estábamos eh, nos vamos a enfocar más bien en el futuro a trabajar desde, desde casa entonces bueno espero que que mi trabajo me, me vaya bien y que pueda seguir eh, trabajando en este tipo de, de sistema y, y bueno eso es calidad de vida eh, poder vivir un chalet con un jardín en realidad tiene también tiene un sótano digamos eh, que tiene incluso una ventana eh, tiene hasta chimenea ahí en ese sótano Luego tiene un salón enorme, una cocina enorme eh, Tiene habitaciones más de las que necesito incluso Y está a un precio bastante asequible La verdad es que es un sueño Es un sueño cumplido La verdad es que me está impresionando bastante Porque, porque bueno Estoy bastante contento Estoy bastante contento Los últimos años estoy cumpliendo bastantes sueños eh, la verdad es que quería haber ido este año a Nueva York Pero, joder, no me fastidia porque Lo que me podría haber gastado en Nueva York ahora mismo Lo puedo pagar para la entrada de una casa, ¿sabes? Entonces, eh, esta oportunidad que, que me ha dado Esta cuarentena, la verdad es que, que me parece genial eh, He podido estar en la cuarentena eh, en el pueblo he disfrutado del campo y ahora mismo he podido ahorrar, porque al fin y al cabo en el campo no he gastado nada de dinero y he podido ahorrar estos meses para, para dar la entrada. Eh, a lo mejor todavía tengo que ahorrar un poquito más, tengo que pedir incluso una ayuda a mis familiares para poder dar esa entrada, pero hay muchas buenas perspectivas de, de poder tener esa casa y no con una hipoteca que, que sea asfixiante, ¿no? Eh, la verdad es que, bueno, los intereses ahora mismo están por debajo del 2% Cogería además una hipoteca fija Ya que, bueno, la variable pues no confiamos después de todo lo que pasó en el, 2018, en el 2008 Así que hay buenas perspectivas de que, de que todo salga bien y que, y que sea un buen negocio eh, Bueno, no es un buen negocio sino que, que simplemente pues sea tu casa eh, Disfrutes de esa casa y sea un sitio tuyo, ¿no? Porque, bueno, tengo 25 años, ¿no? Estoy... Todavía soy joven, ¿no? Pero más o menos me, me muevo en casas de, de familiares, ¿no? Esta casa que tengo aquí, Ávila, pues es de, es de mi familia, donde están viviendo ellos ahora. En Madrid, pues también pues puede ser una casa también familiar. Entonces, pues, pues claro, eh, llega el momento de, de que quieres tú tu espacio donde poder echar raíces, por decirlo de alguna manera porque los últimos años la verdad es que me he estado moviendo de, entre muchos sitios ¿no? entre Ávila, la comunidad de Castilla y León, nos hemos movido ¿no? luego también la comunidad de Madrid pues también hemos vivido entonces pues encontrar mi sitio creo que es también importante eh, también porque a mí me gustaría montar mi tallercito para, para bueno con mis herramientas todo ¿no? porque siempre que, que quiero hacer alguna cosa un poquito más interesante pues dejo todas las cosas por medio. Entonces, bueno, si tuviera yo mi propio taller donde poner las herramientas y donde tener mi sitio para. para cacharrear, pues sería sería la leche. Y bueno, esta casa pues la verdad es que me ofrece. Me ofrece eso. Así que para adelante. <risa> para adelante. Vamos a ver qué. qué tal sale. También una de las ventajas es que, que bueno, como estoy aquí en Ávila. La gente de, de Madrid, <ríe> yo soy gente de Madrid, la gente de Madrid pues no puede mirar estas casas, ¿no? Y como ahora mismo ha se ha perdido un poquito el interés de, de la venta de casas, pues han bajado. Han bajado y, y puede ser un mo buen momento para, para comprar una casa. Eh, incluso, bueno, a ver, si a lo mejor si te esperas unos cuantos meses, te rebajan más la casa, ¿no? Pero, pero yo creo que esa casa que, que acabo de ver... Creo que es un precio inmejorable, la verdad. Entonces, no quiero esperar más, no quiero esperar más. La verdad es que ha sido terminar la cuarentena, ver la casa y venga, vamos, vamos para adelante. Así que nada, mucha emoción y, y no sabemos qué nos depara el futuro, pero hasta ahora la verdad es que, que no ha ido nada mal la cosa. Ahí se depara bastante interesante, así que no me puedo, no me puedo quejar, la verdad. Y lo bueno es que, bueno, a lo mejor la hipoteca son 15 años, a menos de 500 euros la, la hipoteca, pues imagínate, un chollo, un chollo. Además, eh, aquí digamos que tenemos, como es un pueblo, eh, hay cajas rurales, por decirlo de alguna manera, eh, hay cajas de Castilla-La Mancha y tal, y, y es que te, te financia la hipoteca al 90%, ¿sabes? Es, eso en Madrid eh, a lo mejor es impensable, pero aquí... Es, es una pasada Una pasada, así que nada Dejo aquí el vídeo Espero que bueno tengáis vosotros también vuestros planes Y que, y que bueno, eh, poco a poco vayan saliendo Todo es cuestión de tiempo, ¿no? Y lo importante es soñar y, y bueno, he tenido la suerte de que De que la mayoría de cosas Sin tener demasiadas expectativas Se están cumpliendo Y y con creces, así que estoy estoy muy entusiasmado bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo espero que os vaya bien la semana, ya estamos a miércoles y, y nada, vamos a ver qué tal va junio, venga, hasta luego